Hola, ¿cómo están? Soy Lupa de TEDIC y seguimos en el Taller de Protección Digital. Hoy vamos a ver eh, navegación con privacidad mejorada. So, cuando pensamos en navegación y privacidad lo interesante es de vuelta a repasar ¿verdad? los conceptos de navegador, buscador, sitio, internet, ciberespacio. Esto es importante para entender, digamos, donde dónde uno habita, no es lo mismo Uh -huh. un navegador que un buscador o un sitio y tampoco no es el mismo internet que el ciberespacio, no es lo mismo... entonces como que vamos a tratar de ir fijando algunos conceptos eh, para entender un poco mejor toda la situación eh, en cualquiera de los casos eh, habría que utilizar navegadores y también buscadores y también sitios, y habitar y navegar sitios que respeten la privacidad de las personas. Ahí hay un abanico de cosas por hacer, desde utilizar eh, herramientas corporativas, que sabemos que hacen una serie de, de registros de nuestra información y después con eso lucran, hasta eh, herramientas que están específicamente construidas para para salvaguardar esa, esa información y que no puedan ser obtenidas como justamente cuando los navegadores protegen aumentan más su nivel de, de privacidad. Bueno, un consejo para la navegación propiamente dicha es que cuando ustedes utilizan un navegador siempre se aseguren de que el protocolo que están utilizando es HTTPS o eh, también a veces se ve como un candadito verde. Y, otra cosa a tener en cuenta es que las modalidades de incógnito o, o que a veces se llaman navegación privada no son anónimas y, su, y dejan rastro. Entonces, la idea de la, de, la, de la sesión de hoy es desarrollar un poco estas cuestiones que, que recién mencionamos. A ver, mm, eh, retomamos este esquema, ¿verdad?, para entender de que en el, el, el ciberespacio hay como un conjunto de cosas o de redes ¿sí? dispositivos que están conectados en redes el ciberespacio es el entorno más grande o el entorno digital es lo más grande que, que, que podemos pensar después está internet ahí naranja y después está la web donde está el gatito donde estamos nosotras y ustedes entonces para habitar la web nos vamos al entorno de pruebas ahí estamos en la web y este es un navegador navegador Firefox porque lo desarrolla se llama Mozilla Firefox porque lo desarrolla una eh, fundación que se llama Mozilla ¿Está? así que el, el navegador no se llama Mozilla ni, sino que se llama Firefox entonces por ejemplo, para, ya habíamos visto pero entrar a una web eh, por ejemplo la web de TEDIC Simplemente se escribe la dirección correcta y se va a la web. ¿tá? Entonces, esto es el navegador. Después están los buscadores. Ustedes conocen probablemente el buscador que es Google, ¿no? Que es este. Esto que es un buscador que está dentro del... O sea, uno navega a este sitio web específicamente que se llama buscador y a partir de aquí encuentra cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que queremos buscar a Snowden, por ejemplo. Ahí está. Esos son los resultados que nos da Google sobre Snowden. Pero también podemos saber que existen otros buscadores. Por ejemplo, DuckDuckGo. Esa es su dirección. Y ahí podemos hacer la misma búsqueda. tenemos resultados a veces parecidos, a veces no tan parecidos. Entonces, <coughs> retomando, entonces vimos, este, el navegador se llama Firefox y vimos dos buscadores, el buscador Google y el buscador DuckDuckGo Ahora, hay, hay otros navegadores que mmm, vale la pena mencionar, pero después lo vamos a ver en detalle, pero, por ejemplo, este es otro navegador que se llama Brave, brave. Y acá lo mismo, ¿verdad? Uno puede entrar a google.com y puede buscar Snowden pues, o lo que quiera, ¿verdad? Entonces ahí vimos entonces los navegadores que nos permiten navegar la web. Dos navegadores vimos y también vimos dos buscadores. Por ejemplo, vamos a volver a, o podemos volver acá al Brave y abrir otro buscador, que es el, el de Microsoft. <coughs> es así. Y acá podemos también buscar Snowden. O también podemos buscar en otro buscador que se llama Startpage Y también buscar Snowden. Acá más o menos todos los resultados arrojaron lo mismo, pero hay veces... En temas polémicos, son temas que en algunos lugares son censurables, que en Google no están disponibles, pero sí están disponibles en plataformas como Bing. No, en Bing probablemente no sabemos si están disponibles, pero de repente están disponibles en plataformas como Datacogo. A ver si está... vamos a encontrar también otro buscador que se llama Zerx. Este sí tiene múltiples direcciones y buscar también. Bueno, pero el caso de lo que refiere a este, a este taller, lo importante es que es entender la diferencia, ¿no? Entre lo que es, eh, vamos a volver a la presentación, entre lo que es eh, el ciberespacio, lo que es internet y lo que es web. Recién, dentro de lo que está el gatito, nosotros estamos utilizando dos navegadores, el Firefox, y Brave, estábamos adentro en la partecita de Gatito, ¿Ah? Y algo interesante que hay que saber es eh, que, bueno, esto que era un chiste de, eh, bueno, que es una historia larga, pero que un perrito le dice al otro en internet nadie sabe que somos, que tú eres un perro, que somos perros, bueno en realidad ahora mismo es todo lo contrario y eso es lo que hay que tener cuidado, nosotros todo el tiempo estamos dejando rastros en internet mientras navegamos, bueno, en la web particularmente, mientras navegamos. Entonces, volviendo a, a Firefox, ¿por qué, es recomendado? ¿por qué recomendamos este navegador? ¿Por qué tiene, eh, tiene estos conceptos de privacidad por diseño? Tiene bloqueo de rastreadores sociales, como ustedes saben, las eh, diferentes, diferentes redes sociales que ustedes tienen abiertas en el navegador y están todo el tiempo intentando recopilar información de los usuarios y de las usuarias entonces eh, Firefox justamente intenta protegernos utilizando un bloqueo de rastreadores y se puede agregar, se pueden agregar un par de extensiones a ver si podemos ir a verlas en Firefox, o digamos, agregados, complementos que eh, protegen más aún la privacidad en particular ah, una ya está instalada, acá está instalada se llama eh, Ublock Origin, esta, esta, este plugin lo que hace es eh, bloquea las publicidades, entonces ustedes pueden habitar Internet sin prácticamente publicidad, sin publicidad sí. en la web, en fumado texto y tampoco van a tener publicidad en YouTube. Entonces eh, otra cosa a ver habíamos hablado de un buscador chino que se llama Baidu y habíamos visto que este se puede navegar sin el candadito, ¿verdad? Aquí está o sea sin https. Se acuerdan que en la primer eh, en una diapositiva más para adelante en esta dijimos que siempre, eh, perdón, vamos a ver la diapositiva esta dijimos que siempre hay que navegar en HTTPS. hay algunos sitios que no tienen ese HTTPS para poder navegar. Entonces un caso de esto puede ser este baile. También podemos intentar agregar el HTTPS adelante a ver qué pasa. A ver si nos lleva. Y efectivamente nos llevó hacia la conexión segura. Ahora... Hay un plugin que para este, estos sitios que te dan las dos opciones, te permite, siempre obliga a, eh, a llevarte al, al, a la conexión segura, si es que está disponible. Hay algunos sitios, en este caso sí funcionan los dos, pero hay sitios que ni siquiera está la opción. En esos casos sí hay, hay otro problema. Pero bueno, entonces vamos a, a ver este el plugin que se llama HTTPS MV ahí está está recomendado y es estamos adentro del esto aplica lo mismo en la higiene de software que habíamos visto esto aplica estamos adentro del sitio de mozilla.org Adon mozilla.org o sea estamos bien, estamos en Firefox le damos a agregar añadir y ahí se agregó el loguito de HTTPS y si nosotros ahora intentáramos acceder al sitio sin el HTTPS él lo fuerza y nos lleva HTTPS de todos modos por eso entonces estos dos plugins son los, los recomendados verdad vamos de vuelta sería entonces el de Ublock Origin y el de HTTPS Everywhere en otra sesión también vimos este de Bitwarden para el caso que ustedes utilicen el gestor de contraseñas Bitwarden que también eh, está recomendado. Entonces, bueno, <coughs> volviendo a la presentación, también sí. Firefox tiene una versión móvil que está igualmente actualizada e igualmente recomendable. El otro navegador eh, que les mostré es, eh, es el, el Brave, que vamos a, a verlo ahora de vuelta, vamos a cerrar este. Y vamos a volver al Brave, que es este. Este ya trae el bloqueador de publicidad, por eso no es necesario eh, agregarlo. Y ya trae también, um, bueno, creo que ya trae también el HTTPS Everywhere. Así que, eh, bueno, además este también incluye Tor, que ahora lo vamos a ver. Y además también eh, tiene una versión móvil que también es, es recomendable. Entonces vamos a cerrarlo, vamos a volver a abrirlo al Brave para que lo vean desde cero. Así es la pantalla de inicio del Brave, que siempre trae un poquito más de, de, como de, de presentación linda, pero en definitiva, bueno. Este, es importante decir que este Brave está basado en Chromium. Por lo tanto, muchas veces es detectado como si estuvieran en Chrome. Así que hay veces que si ustedes les exigen, hay sitios que exigen que usen Chrome, pueden usar Brave en vez de, eh, de Chrome mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, sobre, si bien ya lo mencionamos, podemos retomar sobre HTTPS, ¿por qué? Bueno, porque garantiza descifrado en la navegación. Eso quiere decir, todo lo que ustedes estén entre su computador o su móvil, Intercambiando con los diferentes sitios web Esa información que ahí se intercambia O sea, qué es lo que ahora estamos leyendo A qué cosas accedimos Qué formularios completamos Toda esa información intercambiada este, Se hace de forma cifrada Se hace codificada Entonces cualquier intermediario Que, que intercepte esa comunicación No va a poder estar sabiendo Qué ustedes. Eh, todos los sitios deberían de tener habilitado esto Pero algunos sitios no lo tiene. ¿Por qué? Bueno, porque antes era costoso. Y, eh, y ha llevado un tiempo, a partir de un proyecto de la Electronic Frontend Foundation, se ha venido desarrollando, de forma, por suerte de forma gratuita, la posibilidad de configurar el HTTPS. Y muchos... Eh, ya, ya hoy día... la Gran mayoría de los sitios de internet sí cuentan con HTTPS. Usted tiene que tener la precaución cuando no estén en HTTPS o forzarlo, o activar HTTPS Everywhere, o no utilizar ese sitio web. Vamos al Brave a ver un poquito. Este, eh, why not? Why no? https.com y por ejemplo este es un listado de los sitios que no no, no te llevan a https de forma automática ¿Ah? estos son los sitios más, de los sitios más grandes que que no te llevan todavía eh, de forma predeterminada a https ¿No? Esto es un dato anecdótico, pero es importante saber eh, que todavía no todo está reforzado en este sentido. Muy bien, volvamos a la presentación y vamos a... Eh, bueno, lo que vimos hasta el momento, esto es diferenciar qué es navegador, qué es buscador, qué es internet, qué es web, ciberespacio, qué navegadores respetan la privacidad y les dimos dos. Y siempre naveguen con HTTPS. Ahora vamos a, a, a hablar de un tema no menor que es la cuestión del, anonima, del anonimato en Internet. Tratar de convertirse en anónimos en Internet. Sobre todo para activistas y para investigadores e investigadoras. Puede ser útil eh, o a veces en situación de riesgo o en países donde hay censura. Este, donde hay persecuciones políticas. Eh, tratar de habitar la internet de una forma un poco más anónima o por lo menos ser conscientes de cuando uno está siendo anónimo o anónima y cuando no lo no está entonces, por ejemplo, la modalidad de incógnito que traen los navegadores en general funcionan como este meme entonces, ese, ese por ejemplo es Chrome, ¿verdad? que dice que el Chrome de arriba es el común y cuando entras de incógnito como que nadie se va a dar cuenta que sos vos y no tiene nada que ver. Realmente la modalidad de incógnito para lo único que sirve es para cuando ustedes utilizan computadoras compartidas. En ese caso sí, en la computadora que ustedes están utilizando no queda historial. Pero eso no quiere decir que de la computadora hacia afuera, es decir, en los registros que utilizan eh, las proveedoras de internet o en posibles personas que estén haciendo registro o atacantes que estén escuchando su, su navegación, o incluso en los sitios de destino, no, no tengan esa información de dónde ustedes accedieron y qué ustedes estuvieron haciendo. Simplemente no dejan rastro en la computadora local. Eh, eso es importante tener en claro. Entonces les queríamos comentar sobre esta herramienta que se llama eh, Tor, que es bastante conocida, por ahí de repente ya la han sentido escuchar. Ahí tienen el enlace de descarga que se hace desde el sitio de TOR. En esa versión está basado en Firefox, con algunos agregados que les permiten eh, anonimizar las conexiones justamente, bloquear rastreadores y bloquear scripts y permite acceder a toda la red TOR, que es una red que está por fuera de la web. ¿Se acuerdan de que en este esquema, por aquí, nosotros decíamos que está eh, la web? está por acá eh, y después hay cosas que le llaman la deep web o la dark web que son los que no se acceden por los navegadores básicamente algunos que hay por aquí que, que otras redes también seronet net o i 2 p hay muchas otras tor es una en particular en realidad este cuadradito verde podría estar eh, todo acá acá está dibujado como una red tor entonces el navegador tor te permite acceder tanto a, a la web como a la red tor con el navegador Tor vos haces las dos cosas. Esa es un poco la idea que está detrás de esto. A ver, volviendo entonces. Eh, aquí, eh, entonces, es un, se puede descargar desde allí, pero también recientemente eh, Brave lo incorporó también como, como un complemento dentro del Brave y ya viene incluido. Por eso lo vamos a ver de forma dentro del Brave, que es más, más, más, más sencillo. Pero antes de verlo, el funcionamiento, vamos a ver un poquito de qué implica esto. Y esto es un esquemita que lo que básicamente dice es que si vos sos una usuaria que estás accediendo a un destino, que es el mundito que está a la derecha, entonces lo que hace Tor eh, pasa por, por, por unos nodos, o re, que se llaman relais, o relays, que lo que hacen es que, si, si, lo, si lo miran en esta primer computadora, de aquí a la izquierda arriba, la, la número uno, digamos, entra por aquí Alice, entonces esta computadora Tor sabe que Alice se va a conectar a algo, pero no sabe a dónde se va a conectar exactamente. Después en el otro, sabe que alguien se va a conectar de un lado y del otro, no sabe hacia dónde va, y recién en el nodo de salida sabe que viene algo por aquí y... Eh, sabe recién a dónde va el destino. Esto ahora lo vamos a ver un poquitito más en profundidad, pero básicamente son como tres nodos de, anonimiz tres nodos de anonimización. Eh, y así es como, como funcionan en, en, en líneas generales o de mo modo muy simplificado todo. Si lo miramos esto en es un esquema eh, con posibles espionajes, acá eh, la personita es esta de acá arriba a la izquierda, eh, que quiere acceder al sitio que está acá en negro, que se llama site.com. En site entonces... Eh, entonces, aquí sale con una serie de información el usuario y puede, puede haber escuchas en la Wi-Fi. Esto sí es una posibilidad que alguien esté escuchando en la propia Wi-Fi. Puede ser la Wi-Fi del aeropuerto, la Wi-Fi del restaurante, la Wi-Fi de alguna agencia, eh, de, alguna, de algún organismo de gobierno. Luego, que ustedes están conectados a la Wi-Fi, estos se conectan a una proveedora de internet que aquí tiene un administrador de sistema, un técnico, que puede ser consultado tanto por los abogados como por la policía, a veces con orden judicial y a veces sin orden judicial, dependiendo de cada país y de cada legalidad y de cada empresa. Después también está el posible espionaje que hace la NSA pinchando los, clave, los cables submarinos de fibra óptica. Y también están las empresas que conectan a los sitios de, de destino. Entonces hay otras proveedoras por acá también por los destinos. Por decirlo de forma simplificada, esto, en nuestros ejemplos esto estaríamos en América del Sur y acá en esta parte de aquí estaríamos en San Francisco, en línea general. Entonces, este, como si, si ven, eh, acá tenemos el destino, tenemos el usuario, una contraseña posiblemente de información que intercambió y la ubicación. Y en todo el trayecto, todos los que, los que infectan digamos, la conexión, todos los que escuchan, todos conocen esa información. O sea, todos saben perfectamente quién es el usuario, eventualmente... Como esto está sin HTTPS, cuidado, esto está sin HTTPS. Entonces, hasta el usuario y la contraseña se pueden leer desde la Wi-Fi, se puede leer por la ISP, es totalmente inseguro. Colocar una, una contraseña sin HTTPS es brutal. Y ahora vamos a ir una, a un esquema totalmente protegido que sería este: Contour y con HTTPS. Entonces, como ven, ya desde el principio eh, ya la información que el hacker puede llegar a acceder ya, ya no sabe hacia dónde va esta conexión, este, este usuario no sabe a qué sitio está queriendo acceder tampoco no conoce ni el usuario ni la contraseña ni los datos intercambiados solamente sabe, eh, al estar justamente prendido de la propia wifi sabe la ubicación y sabe que está utilizando Tor. Bueno después pueden recorrer todo el árbol para ver que eh, hay diferentes, según el atacante donde se encuentre eh, hay diferentes cosas o, o información o datos o metadatos que los, que los diferentes atacantes pueden ver, pero como, como se observa, todos los que están por el medio prácticamente no saben nada, solamente en algunos casos ubicación y después que pasa por los tres relés ya, se, ya la ubicación ya no queda disponible, o sea que en, cuando llega por acá al destino eh, o, si el, si el que pincha, si la NSA que está pinchando el cable submarino lo hace después del, del, del tercer nodo Tor, tampoco eh, vas a ver la ubicación de, del, del navegante o de la navegante. Entonces, por, por eso es importante utilizar, en algunos casos se justifica y es importante utilizar Tor. Eh, ahí, por ejemplo, en la siguiente, simplemente un. un una advertencia es que ustedes eh, si utilizan, eh, utilizan Tor y utilizan redes sociales tienen que tener la precaución de que ustedes van a identificarse en esas redes sociales. Entonces no tiene sentido ser anónimo y a la vez identificarse al menos que eso sea un perfil que no sea el de ustedes. Y hay que tener mucha precaución. De, pueden seguir Hay, hay formas, hay, por ahí hay tutoriales y... Consejo para para cómo utilizar Thor de forma más segura, eh, porque no tiene sentido anonimizar y después usar este, entregar la identidad. Sin embargo, dicho esto, y para que vean que, que Thor tampoco no es este algo tan, tan extraño, vamos a abrir la nueva pestaña privada con Thor. Ahí, no sé si vieron, pero lo que... Bueno, vamos a, a cerrar esto, a ver. Lo que hice básicamente fue, vine aquí al menú de, del Brave y le, eh, le puse nueva, nueva ventana privada con Entonces, miren, les voy a mostrar algo interesante. Eh, vamos a ver. Vamos a utilizar una herramienta que se llama IP ipinfo. A la encontramos rápidamente. Ahí está. Entonces, al entrar con Brave sin Tor, acá nos va a decir que yo estoy en Montevideo, por ejemplo. Lo cual es correcto. Ahora yo voy a hacer... Eh, voy a entrar en la misma dirección. Pero con Tor. A ver qué sabe esta plataforma desde donde estamos entrando, piensa que estamos en Amsterdam, esta es un poco la idea que está detrás de Tor, ¿verdad? y si abrimos en el candadito, bueno ahí, ahí va, va a haber algo de información al respecto, este, pero bueno, lo, lo importante es eso, verdad que ahora aquí adentro estamos eh, entrando como si estuviéramos en otro país con otra dirección IP, que eso es lo importante, es este número que, nos, que ya no es la, la real, está enmascarada por Tor. Entonces, vamos a, por ejemplo, quiero mostrarle esto, que es las direcciones, esta es una dirección Onion, termina en punto Onion. Si yo intento entrar a esta dirección, oh, mira, que me están avisando que hubo un cambio, bien. Esto tengo que actualizar la presentación, pero si yo intento, vamos a intentar entrar... A este cambio que hubo. Y vamos a ver que accedemos a, la, a Facebook desde la red de Tor. Ahí estamos. Es un poco más lenta. Se nota, ¿verdad? Claro, porque recuerden que pasa por tres nodos extra que anonimizan la conexión. Sin embargo, ahí está. Esta es la web correcta ahora. De Facebook. Yo tenía la web vieja. Si esto, por ejemplo, lo intentan poner en un, en un Firefox o en, un, en este que es el RAID común, o incluso en un Firefox, esto no funciona. Eh, no saben cómo... O vamos a verlo en el Firefox. Este, el navegador no sabe cómo abrir esa dirección. Vamos a esperarlo aquí. Ahí está. Lo mismo, ¿verdad? Pegamos esto. Y no sabe, no sabe porque en realidad el Firefox mismo no es Tor. Sino que eh, lo, no lo descargamos directamente. Eh, usamos Firefox común y en el caso, acá sí lo que hicimos con Brave fue abrir específicamente una pestaña de Tor. Bueno, eh, por ejemplo, si ustedes intentan, este, y ya para ir cerrando, este, este ejemplo es súper interesante. Eh, si ustedes intentan acceder desde, desde Brave común... ¿verdad? sin Tor ahora aquí a Wikileaks eh, y recuerden no sé si no todos no todas y si todos tienen que conocer pero este, este sitio es para subir filtraciones y ustedes ponen enviar fíjense que eh, no hay forma de subir desde un navegador común sino que nos da la dirección esta que es la dirección para Tor y nos dice que tenemos que entrar desde Tor. Entonces nosotros la copiamos, vamos a ir a Tor, que es aquí, y la pegamos. Y ya estamos entrando a Wikileaks. Y acá sí nos van a dar la opción de subir el material. Ahora vamos a ver. Ahí está. Acá está todo el detalle para poder subir todo el material. Y la posibilidad de enviarlo. ¿Para qué hacen esto? Bueno, justamente para proteger la identidad de las personas que quieren filtrar información. Entonces, bueno, este es uno de los posibles usos de Tor. Ustedes después pueden investigar, hay otras posibilidades. Obviamente también hay cosas ilegales, como la vida misma. Hay quien dice, no, Tor se usa para hacer cosas ilegales. Sí, el dólar también, por supuesto. Con el dólar se compran, se venden órganos, armas, y nadie está pensando en cancelar el dólar, ¿verdad? Entonces, este, lo importante es que las herramientas se pueden usar para, como habíamos dicho, como dinámicas de creación al principio y en dinámicas de destrucción. Bueno, nosotros vamos a querer usarlas en este tipo de dinámicas de protección de, los, de quienes quieren filtrar información, protección de los investigadores e investigadoras, protección de las activistas, y por eso este, recomendamos utilizar Tor, aunque sabemos que hace un poquito lenta las en las, en la navegación y para ir cerrando, bueno, como siempre, algunos conceptos claves. Aquí hablamos de cifrado, hablamos de privacidad y hablamos de anonimización. Eh, esperemos que este taller les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo encuentro.